Pese a que en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el equipo del colombiano goleó 4-1 a 1 a la Universidad Católica. Este miércoles se le negó la entrada a Álvarez a la sede de su club. Libertad venía de eliminar a Atlético Nacional en la fase previa de la Libertadores al imponerse en la definición desde el punto penal. El equipo paraguayo tiene dos partidos en los próximos días. Por la Liga Local enfrentará a Sportivo Luqueño y por la Copa Libertadores a Gremio en Brasil. Libertad es octavo en la Liga Paraguaya con 10 puntos, producto de tres victorias